Déselo. no se vaya no se vaya usted está, está borracho déjelo déjelo déjelo qué se les comadre cuántas veces no le han preguntado me voy de fiesta y estoy tomando medicamento puedo tomar es una de las preguntas más frecuentes este probablemente se la han preguntado, lo han preguntado es un problema común, los latinoamericanos no perdonamos la fiesta, ni porque estemos... So, sobre preparados. todo porque cuando o sea, la, la combinación típica es gripa con posadas, ¿no? Ah, claro. Entonces claro, pues, porque sí. fuese en el invierno, hay más gripas y las y, posadas. Y el medicamento más común es el antibiótico. Claro. Vamos a hacer un video de gripa y antibiótico. Especial. No ay, se me, lo pierdan. Uy, me aquí. Pero eh, asumiendo que de verdad necesitas tomar el antibiótico porque tienes una infección bacteriana. Te receta el médico este antibiótico no lo agarraste de tu botiquín del que te había sobrado sino te lo recetaron ¿puedo o no tomar eh, si estoy tomando un antibiótico? y hay muchos mitos que si reduce el efecto que si no te pudre hace qué, que si te echa a perder el hígado y la respuesta es que Como siempre depende depende ¿y de qué depende? pues depende de qué antibióticos estoy tomando correcto depende de qué otros medicamentos estoy tomando con ese antibiótico uh -huh. Porque, eh, a ver, todo lo que en, entra en nuestro cuerpo Podríamos llegarlo a considerar una, un medicamento o una sustancia Lo que tenemos que saber, lo que tenemos que recordar Es que todo puede interactuar con las otras cosas que estamos consumiendo Si se acuerdan, yo una vez mencionamos en un video Que algunos medicamentos, si se los toman con jugo de toronja uh -huh. Están interrumpiendo la acción de ese medicamento Correcto. Y esto es porque no todos los medicamentos entran en su forma activa a nuestro cuerpo. Algunos se necesitan activar o algunos se necesitan desactivar. Y los otros medicamentos que estén en nuestro cuerpo al mismo tiempo pueden hacer que esto ocurra más rápido o más lento. Entonces, depende de qué antibiótico estoy tomando y qué otras cosas estoy tomando porque podría afectar los niveles del de antibiótico o de las o los otros medicamentos. La buena noticia es que esto es común, pero no tan común. Exacto. Y en concreto con los antibióticos, hay muy poquitos en donde no es buena idea eh, tomarlos con alcohol. A ver, esto no quiere decir que te recomendemos que te vayas de fiesta y que te pongas una muy buena cuando estás tomando antibióticos. Si estás tomando antibiótico es porque estás enfermo. Y si estás enfermo, lo que necesita tu cuerpo es descanso y, y particularmente que, líquidos. Y, y que el alcohol deshidrata. Y el Entonces... alcohol deshidrata. Entonces, es mala idea por eso, pero de eso a que vayas a tener efectos adversos sí, sí. o que no vaya a funcionar el antibiótico es otra cosa. Exactamente, ¿no? Si es una cosa ahí especial, un brindis, uno. A ver, vamos, vamos a esa pregunta en concreto, ¿no? Correcto. ¿Qué antibióticos no? Así son famosos porque no pueden ir con alcohol y de hecho, pues de alguna manera originaron estas ideas. El metronidazol. El metronidazol es un antibiótico que se receta para algunos tipos de diarrea principalmente. Sí, principalmente. Cuando, y va, y no toda la diarrea lo necesita. También la algunas no. infecciones vaginales Exactamente. Entonces, porque eso puede ser ya más común que la diarrea. Exactamente. Pues, entonces, bueno, el metronidazol, no. La. ¿Por qué no? Pues porque ocurre, causa una reacción muy, muy fea. Te vas a sentir con una cruda horrible. Y, y principalmente, a ver, no es que el metronidazol no vaya a funcionar, claro. solo es que van a sentir que se quieren morir. Como una cruda. Como una cruda muy fácil. Vamos a ver un video, no se lo pierdan. Otro medicamento que probablemente no, isoniazida. La isoniazida Correct. se usa principalmente para la tuberculosis. Y, y en este caso, por ejemplo, se receta por muchos meses. Se puede llegar okay. a recetar por seis meses y en esos seis meses pues ya hay 50% de chances de que sea su cumpleaños, ¿no? Entonces, <risa> este, entonces o, puedo, Navidad. Puedo, o Navidad, ¿puedo brindar puedo mi cumpleaños o no con la isoniazida? No es buena idea aquí porque el, el hígado, eh, la isoniazida es un, es un antibiótico que necesita mucho hígado y le hace daño al hígado. Entonces, de por sí. Exacto, ya. ya ya solita, con o sin alcohol. Entonces, pues sean si están eh, tomando isoniazida, sean buena onda con su hígado, dejen que se la lleve leve, ahí no sería. Para el resto, la verdad es que es seguro. Es seguro. A ver, si solo estás tomando ese antibiótico, si no estás tomando otros medicamentos, y para saber eso, hay de dos, que idealmente deberían de ser las dos. Uno es preguntar a tu médico, y dos, hay eh, ciertas páginas de internet o aplicaciones en donde puedes checar la las interacción de los medicamentos, y dentro de estos medicamentos, tiene una opción del alcohol. Porque, vamos a poner un ejemplo... Eh, hay un grupo de medicamentos que se llaman sulfonilureas que usan las personas que viven con diabetes. Uh -huh. Este grupo de medicamentos sí puede tener una interacción importante con el alcohol, ¿no? Entonces, a ver, nada más, imagínense en, en México, en donde hay muchísima gente que vive con diabetes, en algún momento van a necesitar antibiótico y en algún momento se quieren echar un brindis, ¿no? Entonces, o sea, no es no es tan raro este escenario y este este estas herramientas que ahora existen en línea o hay para el teléfono, etcétera, de verdad se han dedicado a compilar y a juntar todos los efectos y posibles interacciones que hay entre muchísimas sustancias. Son tantas, que la verdad es que nadie se las sabe todas. O sea, los médicos los médicos no sabemos las más famosas, las más bueno, frecuentes, las más graves. Los médicos usamos esta aplicación. Exactamente. Las usamos para que no se nos vaya, porque es muy... Y grave. la verdad, siendo, sincerándonos con usted, comadre, los médicos la usamos menos de lo que deberíamos. Correcto. Entonces... Eh, recuérdale, recuérdale a su médico Hoy, a ver, vamos a revisar todos Les los Les dejamos aquí el link en los comentarios ah. Para que ustedes metan los medicamentos que están tomando Ya sea con alcohol o sin alcohol eh, Porque inclusive mm -hmm. hay veces que sin alcohol ya ya hay, ya hay interacciones De hecho eso es lo más frecuente O sea, independientemente de si están tomando antibióticos o no Con cualquier medicamento que estén tomando Vale la pena que se metan a una de estas herramientas Vean si hay interacciones entre lo que están tomando y, y vean alcohol sin alcohol por si pueden brindar o no Y platíquenlo con su médico A ver, a lo mejor pueden cambiar uno de estos, uno de estos medicamentos Para que haya menos interacciones, etc. Entonces, pues, en resumidas cuentas Revisen siempre las interacciones de los medicamentos que consumen Y en general se pueden echar una chelita sin problema Si se echan una, que sea nuestra salud Nos vemos en el que sigue